Asml es una empresa holandesa y actualmente el mayor proveedor en el mundo de sistemas de fotolitografía para la industria de semiconductores. La empresa fabrica máquinas para la producción de circuitos integrados. La compañía es un componente del índice del mercado de valores Eurostoxx 50. Topic Productos Las máquinas fotolitográficas fabricadas por ASML se utilizan en la producción de chips informáticos. En estas máquinas, los patrones se presentan ópticamente en una oblea de silicio que está cubierta con una película de material sensible a la luz, fotoresistencia. Este procedimiento se repite docenas de veces en una sola oblea. La fotoresistencia se procesa posteriormente para crear los circuitos electrónicos reales en el silicio. La imagen óptica con la que se ocupan las máquinas de ASML se utiliza en la fabricación de casi todos los circuitos integrados, y a partir de 2010, ASML tiene el 67% de las ventas mundiales de máquinas litográficas, con la competencia consistente en Ultratech, Canon y Nikon. Topic litografía de inmersión A partir de 2011, su gama alta el sistema Twinscan NXT, 1950 y se utiliza para producir características de hasta 32 nanómetros, y perspectiva de 22 nanómetros, a 200 obleas por hora, utilizando una lente de inmersión en agua y un láser de fluoruro de argón que produce luz a una longitud de onda de 193 nanómetros a partir de 2011. Una máquina de litografía media cuesta 27 millones de euros. Topic Litografía EU ASML fabrica máquinas de litografía ultravioleta extrema que producen luz de longitud de onda de 13,5 nanómetros. Un láser de alta energía se centra en gotitas microscópicas de estaño fundido para producir un plasma que emite luz EUP. En 2009, el Centro de Investigación IMEC en Bélgica produjo las primeras células de memoria Gmosram funcionales de 22 nanómetros del mundo con un prototipo de máquina de litografía EUP. Las máquinas EUP producidas en serie, no prototipos, fueron enviadas en 2011. Tópico Tross Además de litografía basada en inmersión y litografía EUP, ASML tiene una cartera sustancial de propiedad intelectual que cubre litografía de impresión. Topic Empresa La sede corporativa de ASML está en Beldoven, Países Bajos. También es el lugar para la investigación, el desarrollo, la fabricación y el montaje. ASML tiene una base de clientes en todo el mundo, y más de 60 puntos de servicio en 16 países. La compañía cotiza en las bolsas de valores a y Nasdaq, como ASML. La compañía, originalmente llamada Asm Lithography, fue fundada en 1984 como una empresa conjunta entre las compañías holandesas Advanced Semiconductor Materials International, Asmi, y Philips C. Hoy en día es una empresa pública con solo una minoría de las acciones propiedad de Philips. Cuando la empresa se independizó en 1988, se decidió que cambiar el nombre no era deseable, y la abreviatura ASML se convirtió en el nombre oficial de la empresa. En 2000, ASML adquirió Silicon Valley Group, SVG, un fabricante estadounidense de equipos de litografía, en un intento por suministrar escáneres de 193 nanómetros a Intel Core. ASML está sujeto a una dinámica industrial cíclica. Por ejemplo, a finales de 2008. Asmle experimentó una gran caída en las ventas, lo que llevó a la gerencia a reducir la mano de obra en alrededor de mil en todo el mundo. En su mayoría trabajadores contratados. Y a solicitar el apoyo del Fondo Nacional de Desempleo Holandés para evitar despidos aún mayores. Dos años y medio más tarde. ASML esperaba un ingreso récord. En julio de 2012, Intel anunció un acuerdo para invertir 4,1 mil millones de dólares en ASML a cambio del 15% de propiedad, con el fin de acelerar la transición de obleas de 300 milímetros a 450 milímetros, y un mayor desarrollo de la litografía EUP. Este acuerdo no tiene derechos exclusivos para futuros productos ASMLI. A partir de julio de 2012, ASML ofrece otro 10% de las acciones a otras empresas. Como parte de su estrategia EUP, ASML anunció la adquisición de DUP y EUP fabricante CIMERA, en octubre de 2012. En noviembre de 2013, ASML detuvo el desarrollo de equipos de litografía de 450 mm, citando el momento incierto de la demanda de los fabricantes de chips. En junio de 2016, ASML anunció sus planes de adquirir Hermes Microvision Incorporated con sede en Taiwán por alrededor de 31 000 millones para añadir tecnología para la creación de semiconductores más pequeños y más avanzados.